Sí, pero no, para nosotros um, fue, no, vamos a empezar otra cosa porque um, nos da cuenta que, bueno, era muy buena a, a grabar las manifestaciones, a la directa, pero no tanto en uh, cosas como Lucho Obrero, ¿no? y no, la mayoría de lo que hacemos es Lucho Obrero, Asambleas, huelgas... Y... Sí, sí. eh. Quizá podemos um, com, um, hablar un poco de FRAP um, para empezar. Y, y, uh, ¿Cuándo empezó el FRAP y por qué, por qué empezó el FRAP? Bueno, en los años 70 la lucha antifranquista eh, se empezaba a generalizar en bastantes, en bastantes sitios, en, lo, en la universidad, en los barrios, en las en las fábricas y había una efervescencia, sobre todo, de los, de los jóvenes. Es decir, y, y los jóvenes ya no estaban tan ligados a una, a una política de reconciliación nacional que había estado eh, promulgando el PC, y iban un poco más para allá. Es decir. Entonces, ese, ese, ese auge de la, de la lucha dio lugar a muchísimas organizaciones, a la izquierda del, del PC, la propia nuestra, el Partido Comunista de España, marxista leninista organizaciones trotskistas, organizaciones eh, más populistas. Decir, se desarrolló mucho en, en los barrios, se desarrolló eh, bastante en la, en la universidad, en los institutos, eh, algo menos en la fábrica, pero también hubo su propio, su propio desarrollo. Y, y esta lucha pues, bueno, pues, pues fue convocatorias de manifestaciones en la calle, cuando ya el PC hacía pocas manifestaciones en, en la calle, manifestaciones duramente reprimidas, es decir, con, es decir, pues, pues con muertos, es decir, había muertos en muchas, en muchas de estas manifestaciones, ¿no? y poco a poco pues se fue gestando es decir, un articulado de, de violencia, es decir, de, de, defensa, de defensa violenta, y ya en alguna etapa de los años 75, pues estas acciones derivaron en acciones ofensivas contra los cuerpos represivos, ya fuera la policía armada o la guardia civil o el propio, o el propio ejército. En estos tiempos, bueno, todos los sindicatos y uh, uh, los partidos son clas uh, está, uh, fueron clandestinos, ¿no? sí, sí. Uh, supongo que para vosotros Ten, tenían que organizar aún más clandestino en, en este sentimiento entonces, ¿puedes decirme un poco de, en concreto cómo organizar y, y con, con la lucha armada con, cómo funciona todo esto? una previa, lucha armada es cuando hay armas Ah. es decir, armas aquí solo tenía la guardia civil, la policía y el ejército nosotros ah, claro. no teníamos armas porque se emplea esa expresión que es como, como la leyenda urbana ¿no? de, la, de, la, de la oposición y demás, lucha armada y tal. armada, para ser lucha armada hace no falta armas, ¿qué armas teníamos nosotros? te lo resumo ninguna es decir, ¿qué es lucha armada? y con una barra de hierro eso es lucha armada, tirar un cóctel eso es lucha armada, tener una pistola eso es lucha armada, hombre, lucha armada es cuando se tiene todo el aparato eh, armado, ¿no? De, de, de, de un ejército, de una policía o de lo que sea, es decir, que que se respondía de una forma totalmente artesanal, artesanal se respondía. No había armas, ojalá, si sí. no había armas, grupos es armados, grupos armados de qué, de una escopeta, eso es un grupo armado, una escopeta, eso es un grupo armado, hombre, por favor... Entonces, en cuanto a ambos de vosotros fueron detenidos en, en las cárceles, ¿no? Entonces, um, sí. si podés contarme la historia de lo que pasó. Bueno, pues a, a mí me tuvieron en julio de, del 75. De, de, estuve, pues, del orden de ocho o nueve días en la, en la DGS sometido a todo tipo de de torturas, de palizas, pues también sufrió un intento de linchamiento por parte de, de la policía allí en un determinado momento y nada, pues de allí pues salí acusado de la muerte de un policía y pasado a la cárcel de Carabancher... 40 días incomunicado absolutamente, en una, en una celda de 4 metros por 3, sin, sin absolutamente nada, desde un jergón fuera de la, de la celda, pero sin absolutamente nada, ¿no? ni dentrífico, ni, ni jabón, ni ropa para cambiarse. Yo creo que nos duchamos una vez en todo, en todo el periodo. Eh, no vimos a nuestro abogado, pues yo creo que hasta los 20 días el primer abogado. 25 días. 20-25 días fue la primera vez que, que vimos a, a un abogado nuestro. Y no salimos de aquellas celdas de castigo pues hasta finales de agosto. De, y unas semanas después, o sea, el 11 de septiembre, pues nos hicieron un consejo de guerra, eh, eh, nos pidieron la pena de muerte a los cinco compañeros que encausaron en aquel, en aquel momento. Y entre la detención, el consejo de guerra y las penas de muerte, pues apenas transcurrieron pues, dos meses, eh, fueron, pues fueron 60 días intensos, es decir, que aceleraron, aceleraron todas las toda la, la represión, o sea, toda la maquinaria represiva. Incluso hay otros compañeros que después les procesaron en el segundo consejo de guerra, que fue todavía más corto el tiempo, los detuvieron después que nosotros, les jugaron después de que nosotros y les condenaron a muerte pues, unos días después que nosotros y les ejecutaron a dos de ellos, en el mismo momento que a otros compañeros nuestros de. Del Consejo de Guerra, ¿no? ¿No? con la pena pues, de que Franco murió también días después, es decir, unos meses después, pues murió, murió el dictador, ¿no? Es decir, bueno, pues que si hubiera muerto antes todo aquello no, no hubiera pasado, ¿no? Pues esta es la, la triste pena. En el Consejo de Guerra, pues como, como se ha escrito ya en varias ocasiones y se ha explicado, ¿no? no es decir, los. Los, los abogados mmm, que nos atendieron ya cuando ya llevábamos detenidos 20, 20 25 días, ¿no? Eh, 25 días, sí, habían pasado, ¿no? Cuando pudimos ver por primera vez a, a un abogado. Es decir, eh, ellos articularon una serie de, de, de que se practicaran una serie de pruebas, teniendo en cuenta que éramos cinco los acusados, ¿no? Que eran 120 pruebas en, en conjunto, ¿no? de las cuales el juez instructor, Mariano Martín Benavides, se llamaba el tipo, eh, la rechazó en exactamente 20 minutos, todas, todas. No se practicaba ninguna prueba, ni de huellas dactilares, ni balística, ni siquiera, fueron incapaces de llevar allí una prueba material, tan elemental, como la supuesta pistola con la que se había cometido el atentado. ¿Dónde está la pistola? Preguntaban los abogados. No estaba. No, no pudieron presentar la pistola. ¿Los proyectiles? No pudieron presentar los proyectiles. No estaban. ¿Los testigos? No estaban. Tampoco estaban. No, no había testigos. Entonces fue, digamos, o sea, un, unas irregularidades de estas un poco de, de, de, de manual, ¿no? Sí, ejemplo, y, el Consejo de Guerra fue una tarde y la mañana siguiente vamos eso fue todo fue todo. una tarde efectivamente sí, pues, y la mañana siguiente fue a la comunicación de sentencia ya está de nuevo entonces, no hubo, no entonces hubo. digamos con cinco con una petición de cinco penas de muerte se resuelve en, en, en, digamos en, en contabil, eh, eh, haciendo el minutaje de las sesiones no se resuelven aproximadamente dos horas y media tres horas Sí, El pues día siguiente ya fue simplemente que nos llevaron allí y nada, sí. eh, para comunicar la sentencia. Entonces, con este 11 eh, ¿quién eran de qué organización, hombres o mujeres? Eh, de eran, eran de, la, de los 11 eran del FRAP, éramos de los 11 condenados a muerte, eran seis del FRAP, ¿no? Ocho. Ocho del FRAP y tres de, y tres de ETA. ¿eh? del primer consejo estábamos condenados a muerte Vladimiro eh, bueno, Baena. Humberto Baena Alonso Vladimiro Fernández y yo y eh, digamos que asesinaron a, a José Humberto Baena Alonso ¿no? y del segundo asesinaron a José Luis Sánchez Bravo y a Ramón Martínez Sánchez ¿No? Y también había tres más condenados a muerte, que era... No, no, eh, de Gracia, eh, la Concha Tristán y María Jesús Barco y, y Lasca. Esto, mm. ese, ¿no? Entonces, eso, fue, eso fue, digamos, la Y luego los otros dos asesinados fueron Chiqui, eh, el padre de Manot, que Yo era traigo. miembro de ETA en Barcelona, y otra en Burgos, que, que in in Burgos. inductaron sí. a Carmel, ¿eh? pero Torne de ejecución. Fueron voluntarios, es decir, voluntarios de, de la Guardia Civil, voluntarios de la Policía Armada. En el, en el caso de los camaradas nuestros, fue Noyo de Manzanares, que les... so, A ver, voluntarios significa que no tenía experiencia en esto nada. No, no eran policías y Guardia Civil en activo, es decir, que se presentaron voluntarios para... Para el asesinato, no fue la eximente que dice de la obediencia de vida, es decir, fueron voluntarios, que se presentaron voluntarios, es decir, que lo hicieron. Es decir, y lo hicieron es decir, en un acto pues, de venganza, es decir, de hecho, para, para salvar un poco las formas, es decir, a los que acusaban de haber matado a un policía armado, los fusilaron los guardias civiles, decir, al contrario, decir, los, los que fueron acusados de de haber matado a un guardia civil fueron ajusticiados por la, por la Policía Armada, ¿no? eh, pero fueron voluntarios es decir, fueron voluntarios y los testimonios de, algunos, de algún periodista o de alguna gente que estaba allí pues son realmente espeluznantes, es decir, del ambiente es decir, de, que habían vivido en aquellos momentos, es decir, de mofa, de burla ante los, ante los familiares, es decir, de, de crueldad absoluta lo... lo lo más que te puedas imaginar, pues pues un gala, gala hecho, vamos ¿no? a de decir, de, de hacerlo así. ¿no? Uh -huh. um, ¿Quieres contarme un poco de cómo conseguiste uh, enfrentar esta represión tan feroz y seguir como luchador en, en estas condiciones tan violentas? Como decía antes, un poco porque, porque casi no te quedaba otra cosa que hacer como era casi como como respirar ¿no? es que si no lucho me, me voy a morir de, de pena vamos de, de, no, de no hacer nada de no poder hacer nada y luego pues, por la solidaridad que hay entre los propios compañeros decir, por pues, yo que sé, por la porque ves que otros antes que tú los han detenido y eran amigos tuyos y formaban parte o sea que la lucha pues es al final pues, una necesidad de, que se da en unas situaciones determinadas. ¿no? Ni Carlos ni yo militábamos en ningún partido político, teníamos... Eh, sabíamos lo que no queríamos. En ese momento nosotros sabíamos lo, eh, lo que estábamos en contra, pero... éramos muy jóvenes, teníamos 20 años, cuando Carlos murió 21, éramos de la misma edad, y entonces no nos habíamos afiliado en ningún partido político. De hecho fluctuábamos bastante poco mmm, unos días antes de su muerte me acuerdo que carlos dijo vamos a ir a un acto maoísta y yo digo anda ya los maoístas a mí esta gente no me cae bien no pero vamos es en la sala no sé dónde total que yo le acompañé tengo todavía las invitaciones en casa y en ese acto pusieron bombas de humo, era en un local cerrado. Eh, durante todo el acto mmm, Carlos era impulsivo y se manifestó abiertamente, aplaudiendo, y detrás de mí, detrás de nosotros, había dos individuos que a mí no me... Que me parecían un poco raros. Y yo miraba para atrás y decía, Carlos, tranquilo, Carlos, tranquilo. Y bueno, poco después, pusieron bombas de humo y Carlos fue de los primeros que se lanzó a ayudar a sacar a gente. Bueno, la primera a mí, me acompañó fuera porque aquello se volvió caótico. Y cuando, pocos meses más tarde, cuando fue la matanza de Atocha, que todo el mundo conocemos, en enero, y salieron en los periódicos, luego fotos robots, de gente implicada y de que habían hecho de, de, de, los fotorrobos de los posibles asesinos, yo reconocí clarísimamente y sin ninguna duda a uno de los que estaban sentados detrás de mí, porque yo me había vuelto varias veces para mirarlo, porque uno desarrollaba, tú desarrollabas como un sexto sentido, cuando estabas en las manifestaciones decías, ya van a pegar el salto, ya van a pegar el salto, tú veías, tú mirabas alrededor, ya van a pegar el salto y ya, ya te empezabas a templar y entonces, pues, recuerdo que fui, fui con Teresa y Antonio fuimos al, al despacho de Atocha a, a contar lo que, lo que yo había visto. Se llamaba Leocadio, Leocadio Jiménez, creo. Todavía tengo el recorte en casa de, del periódico en donde salió el retrato robó. Eso está en los anales. ¿eh? Y, pero claro, no se llegó a ningún lado. Yo lo asocié. Lo que pasa es que como yo no estaba el día que murió en, en la manifestación, el día que murió Carlos, pues claro, yo no, no, no fui testigo de su muerte, yo fui testigo bueno, yo fui des, de, del disparo. Yo, en contra de lo que ha salido publicado en, en los medios de comunicación, de que Carlos no iba a la manifestación, que Carlos pasaba por allí. Mm, eso no es verdad. Carlos fue a la manifestación. Mm, yo no sé por qué salió de su pública. Carlos fue a la manifestación. Íbamos a ir los dos. Pero yo no me encontraba muy bien ese día. Estaba un poco mal físicamente. Y luego también llovía. Y tenía una gotera en la habitación, que era una, una, una guardilla. Y tenía mi palanganita y Yo digo, mira, yo casi que esta, esta manifestación va a ser dura. y y dice no no tú quédate quédate porque habrá que correr y, y quédate mejor y yo ya vuelvo enseguida entonces yo me quedé recuerdo que me quedé leyendo el Ulises de James Joyce que nunca más acabé y como mucha gente que no la ha acabado <ríe> y entonces mmm, pues no, no puedo calcular el tiempo no sé pero a, a, las, a la hora y me, a las dos horas a las dos horas y media sobre las nueve creo que serían o así pues llamaron a la puerta unos golpes unos golpetazos entonces yo fui yo vivía con una chica esa chica estaba con unos amigos que yo no había visto ellos habían entrado porque tú sabes lo que de estudiantes cada uno está en su cuarto y y entonces yo fui a abrir la puerta y, y me encontré con que ven, era Carlos, que venía por su propio pie, acompañado por una chica, una chica que estaba muy nerviosa, que por supuesto no conocíamos y que estaba muy nerviosa y que gritaba, pues es que… Es que no sé dónde he dejado el paraguas. Mira, aquí te lo traigo, eh, aquí te lo traigo. Eh, el, esto Que le han dado una, una bala de goma, que le han pegado con una bala de goma. Eh, eh, aquí te lo dejo y, y yo me voy, y yo me voy. porque Y además he perdido el paraguas. Estaba, eh, le digo, pero espérate, pero ¿qué ha pasado? pero No, no, no, yo me voy, yo me voy. Y se fue, y se fue corriendo. Ya no la volví a ver más, nunca más. Entonces, yo llevé a Carlos a, a la habitación. Carlos llevaba una camisa blanca. Él se ponía muchas veces camisa, vaquero y camisa. Y ya una camisa blanca, siempre de manga larga. Y, y yo le vi como una quemazón aquí, o sea, un agujerito. Un agujerito por delante, a la altura del bolsillo de la camisa. Y estaba blanco, blanco, como la camisa. Y entonces lo, lo tumbé en la cama y, y en, no sé, decía, parece que estoy flotando, parece que estoy flotando, tía, parece que estoy flotando. Como él era tan poeta también, decía, pues parece, uy, parece que, no sé, que me he fumado algo, que he bebido algo, que estoy yo flotando. Al principio estaba así, y luego, uh, poco a poco, dijo que no puedo respirar, que no puedo respirar. Entonces digo, espérate, que te pongo de lado. A ver, pero a todo esto, mm, yo ni idea de, de, lo, de que se estaba muriendo. Digo, espérate, que te pongo de lado. Y entonces, al, al ponerlo de lado, ve, veo que hay otro agujero por detrás. Entonces entonces me asusté, se me nubló la vista, yo digo, esto no puede ser una bala de goma, una, una bala de goma, ¿no? No, no, no sé, esto parece que hay un agujero por delante y otro por detrás, esto es muy raro, no había gota de sangre ninguna por ningún lado, Es como, era como la quemazón de un cigarrillo, eh, lo mismo, y entonces pues, pues claro, ya salí, y le dije a mi compañera, llame, Lisi, Lisi, que Carlos está mal, que, que Carlos no puede respirar, que le han pegado una bola de goma y que no puede respirar, que está muy mal, que, hay que habrá que llamar a un médico. Y claro, es que lo de llamar a un médico era dramático, porque era como los bandoleros esos que, que, que, que, que había que curarlos en, en, en la cueva. O sea, es que llamar a un médico era era, era la policía era que te iban a llevar detenido, entonces mmm, salió la amiga que, que estaba con Lisi y dijo pues mi padre es médico, mi padre es médico, voy a llamar a mi padre y entonces bajó al bar de abajo o a la cabina, yo no sé, a, a llamar y entonces mmm, a partir de ahí se precipitaron las cosas, yo solo sé que llegó la policía. O sea, que el padre, en lugar de llamar, a, en lugar de llamar a, a, a la ambulancia y en lugar de llamar a la policía, en lugar de llamar a, a un médico, que era, él era médico, llamó a la policía. ¿Eh? Y, y llegó la policía. Y entonces llegó la policía y, y, y Carlos en la cama. Y llegó la policía y empezó a mirar, empezó a ver el, el póster que yo tenía ahí, de Che Guevara, y, y los diversos pósters. Y entonces ya empezaron a, a insultarme, a, a decir... Pues insultarme, zorra, puta, esos, ese tipo de insultos. Y nada más que por ver mi cuarto, ¿eh? que era por lo normal, una chica de, de 21 años, ¿no? Y entonces, pues, pues que me llevaron detenida. A, a, y yo, pero que yo quiero estar con Carlos, yo, yo, hombre, yo estaba muy enamorada de Carlos y yo quiero estar con él, yo quiero estar con él. Yo no sabía que se iba a morir, ¿eh? Yo, yo, yo eso de la bala, y yo no lo sabía. Y, y entonces, pues me llevaron detenida a la, a la Puerta del Sol. Creo que a Alicia también, a luego me enteré al día siguiente, que a Alicia también la llevaron. Y en la Puerta del Sol, pues allí pues como en las películas, con esa, esas lámparas que salen en las películas esas de, de Humphrey Bogart, o sea, las así la, el, el foco muy bajo, y, y, y cinco o seis tíos alrededor, y, y a ver qué grupo, en qué grupo estaba metida yo, y en qué célula estaba metida yo, y Carlos, e intentando sacar, que, que confesara lo inconfesable, porque yo no tenía nada que confesar, yo, yo, y entonces me entró a mí yo, yo recuerdo que a mí me entró un castañeo de dientes que yo no lo no, no podía ni hablar yo balbucé porque no me entró un tic nervioso que me castañearon los dientes durante muchas horas hasta el día siguiente y, y entonces no, pegarme no me pegaron pero me cogían así me sacudían y me insultaban puta roja de mierda pues eso, yo no sé, de, de todo, yo estaba aterrorizada. Carlos, lo único que le gustaba era tocar la guitarra, tocar a Bob Dylan, escribir poemas, mmm, tenía unos golpes así, a veces infantiles, eh, era muy dulce, muy tierno y y no sé, fue ha dejado un... No sé, yo... Es una pena inmensa. Esta es un vacío de una, una persona tan necesaria en este mundo, ¿no? ¿Así? Porque sí. Y además... Él dice, soy la llaga todavía viva, viva, dice en un poema, termina en un poema. ¿Mm? Yo soy el gran corazón herido, la trinchera sangrante, parturienta, la vena abierta de par en par, el brazo cortado de tajo, el pájaro de una sola ala. En fin, y termina, dice, soy el, el caminante, el errante de mil nombres, soy el dolor comenzado a sembrar, el aspirante a saborear vuestros labios soy la llaga todavía viva, viva. Y su primer poema, que es el más, el, el primer poema que hemos puesto, es el que dice ¿Qué contemplarán hombres futuros cuando miren los ojos de los poetas muertos? ¿Qué estamos contemplando, sí? ¿Y cuántos años tenía cuando murió? 21. Hmm. 21 años. Dice, ¿qué contemplarán los hombres del, hombres del futuro cuando miren los ojos de los poetas muertos? es el lugar donde estarían corriendo porque aquí no esto es una ratonera esto para manifestarse esto está vendido en, esta, en estas calles y aquí pues eh, según testigos pues le golpearon ya iba herido ya iba herido le tiraron al suelo le pusieron un fusil aquí en la, en la garganta le dieron patadas según algún testigo no hay muchos testigos pero vamos esa ya era la, la imagen de una persona que ya estaba herida y que, y que aquí pues, eh, iban golpeándole cada vez más. Es, um, como abogado, um, ¿cuándo empezaste a trabajar en este, en este caso y, y cómo era el, el proceso? Y todo? Sí, vamos a ver. Eh, la familia, Javier, me encargan la posibilidad de intentar al menos conseguir un reconocimiento. Eh, y ese reconocimiento, pues, eh, la posibilidad que existía en virtud de la ley de amnistía, era un reconocimiento de carácter económico, pero entendíamos que eso lo que suponía era que el Estado reconociera que efectivamente, a través de la policía franquista, pues había cometido un delito y había asesinado a Javier en la manifestación. El Ministerio del Interior rechaza la demanda por ese reconocimiento, con los mismos argumentos que en el atestado policial de la comisaría de Tetuán eh, en el sentido de que la versión de los policías es la única que se tiene en cuenta y de ninguna manera se entra a cuestionar la versión de los policías. Es decir, que en el año 2000 todavía la versión de la policía del año 76 es la que ampara el Ministerio de Interior para rechazar la demanda. Bien, A raíz de eso presentamos un recurso contencioso administrativo que también es rechazado todo esto estamos hablando de la vía civil, no estamos hablando de la vía penal, porque, insisto, la ley de amnistía impedía plantear el tema para conseguir eh, un reproche penal, una sanción en juicio penal, por el asesinato o por el homicidio respecto de los policías. Eh, en ese recurso contencioso administrativo, lo que sí consigo, y me parece que es algo que pega un vuelco al asunto, sobre todo desde mi punto de vista, para la familia, es el hecho de que conseguimos encontrar el sumario, sumario que no conocíamos, es decir, ni la familia conocía el contenido del sumario, que se había instruido, eh, por lo cual ahí aparecen una serie de datos. Eh, esos datos nos llevan al hecho de que eh, el juzgado de orden público número 3, del que era titular el juez Gómez Chaparro, que entre otras cuestiones fue el que permitió que los, parte de los asesinos de los abogados de Atocha, los compañeros, huyeran del país, eh, un juez fascista, clarísimamente, eh, de aquella época, eh, inicia la investigación. Esa investigación no existe, de hecho no toma declaración a ninguno de los policías, ni a los cabos de la Policía Armada, que son los que intervienen toman las órdenes ni a ninguno de los policías que eh, cargan en la manifestación eh, no se hace una investigación ni una autopsia de las causas del fallecimiento de la muerte y el día 3 de enero del 77 es decir pocas semanas después acuerda el archivo tres semanas después exactamente acuerda el archivo sin haber practicado una autopsia en condiciones sabemos cuáles son los nombres de los policías? del capitán, del cabo que mandaba a la fuerza. Sabemos sus apellidos, sabemos su fecha de nacimiento, es un sumario que es público, lo obtuvimos, pero se podría publicar en cualquier lugar. Creo que nunca se ha hecho público porque a nadie se ha interesado, sino ahí está el sumario. Y estas personas, eh, previsiblemente por la edad que tenían, porque eran muy jóvenes, un poco más mayores que, que el fallecido eran, la mayoría de ellos pues, estarán cobrando una pensión si no han fallecido de los impuestos del Estado en este momento, en esta democracia. Entonces, ¿puedes contarme um, qué pasó ese día de la manifestación hasta... con que con, conocéis? El... Era el 15 de diciembre del año 76, era el día del referéndum para la reforma política, entonces había... Um, Dos, dos opciones, una opción oficial que era reformar las leyes del franquismo para adaptarlas a un nuevo régimen eh, con participación política y existía pues, eh, otra, otra facción, otra, otra idea que era romper definitivamente con el régimen y eh, evolucionar hacia, una, hacia un cambio total diferente en contra de ese referéndum se convoca la manifestación en contra de, de la ley de la reforma política no en contra del referéndum, sino de la ley de la reforma política porque eh, personas franquistas eran los que estaban elaborando esa ley para modificar una ley franquista entonces eso causaba mucho recelo entre la gente de izquierdas, entre la gente eh, comprometida se convoca esa manifestación evidentemente esas manifestaciones con independencia del motivo concreto, siempre tenían el mismo fondo. La libertad, los derechos civiles, la amnistía... Hay una serie de elementos comunes que son, están presentes en todo tipo de manifestaciones con independencia del motivo principal. Y es una manifestación que se convoca en Callao Sol, al parecer pues, está bastante tomada por la policía, y los manifestantes se, dan cuenta, o sea, se enteran de que hay un corte por, por, por Chamberí y se dirigen hacia, hacia allá. Eh, en, esa, en esa refriega es cuando mi hermano eh, pues, eh, sufre una agresión brutal por parte de la policía y eh, que finalmente acabará con, con su vida. Eh, digamos que sufre pues, una serie de golpes impresionantes. ¿no? Y bueno, pues sobrevive cinco días en el hospital y al final muere el 20 de diciembre. Sí que tengo que decir que la noche que, que ingresaron a mi hermano, lo que hizo mi madre y mi tía fue quemar todos los papeles y todo lo que tenía mi hermano. Porque ellos habían vivido la guerra, habían vivido la posguerra y todo eso y tal. Entonces pensaron en una especie de purga, en algún tipo de esto y hubo... Hay una estufa de, de madera, o sea que de carbón, y ahí pues fueron a parar pues, eh, todos esos documentos que mi hermano, bueno, documentos, fotocopias y tal, subversivas que ahora mismo serían eh, divertidas, incluso, yo no sé. Para mí es, es, es como era el horror del fascismo que. Eso fue una cosa casi normal, ¿no?, en estos momentos. Sí, era lo habitual, que la gente casi todas las semanas, en, aquella, en aquellas semanas, casi todas las semanas, moría alguien en manifestaciones, bien a manos de la policía o bien a manos de los grupos eh, de extrema derecha, los grupos fascistas que estaban amparados y dirigidos por el, por el gobierno. No era nada inhabitual, yo creo que hay una lista interminable que pues seguramente de murió. No era casual él hacía lo que hacía mucha gente joven de aquella época eh, quizás temerariamente, y por eso se consiguieron una serie de cuestiones que uno podía pagar con la vida simplemente el traer las libertades a, aquí El Poder interpreta que esto pone eh, en tela de juicio la transición como modelo como modelo de, de cambio de régimen pacífico o sea, eh, cada vez que alguien habla de, de estos sucesos o se levanta mucha gente diciendo, bueno, es que, claro, evidentemente aquí ha habido una transición, ha habido un cambio de régimen y tal, y esto es muy positivo, muy positivo. Todos estos asesinatos ponen en cuestión ese proceso, que yo no digo que finalmente no haya sido positivo, pero que también tuvo sus sombras. Eso no es malo, ni bueno, es la vida, es la historia. Eso es la historia. Hola, ¿qué pasa. ¿Cómo, ¿Cómo estás usted? Sí, está escuchando, ¿Está está escuchando está la entrevista. La... No quería entrar. Un gran amigo mío. Mi amigo de mi hermano estuvo... Estuvo... Pues? ¿no? no me preguntabais alguno, ¿no? Estuvo una manifestación. Estudiamos juntos en, en el Colegio Ciudad de los Muchachos. Luego también empezamos nuestro aprendizaje laboral en la vida juntos, buscando trabajo. Porque nuestras familias eran familias humildes eh, y, bueno, pues había que, había que trabajar y al mismo tiempo estudiar. Entonces, después de terminar nuestros estudios, empezamos formación profesional de primer grado y luego continuamos con formación profesional de segundo grado. ¿no? Y pues, era, pues un amigo desde, desde la infancia, lo fue en la adolescencia y también lo iba haciendo la juventud hasta que su asesinato lo truncó. Y bueno, pues con él compartí pues todo, lo que es el aprendizaje en, en la juventud, el compartir eh, vivencias, el compartir también pues militancia, el compartir el compromiso pues eh, con, con, a través de los eh, grupos de cristianos de base que había en Vallecas y que también había en Malatalaz. Ángel colaboraba bastante con la iglesia de, de, de Maratalaz, del, del barrio... ¿la arriba ¿Era? Sí, Ayer, sí. sí. Y pues, entonces esa, esa relación entre compromiso, entrega, estar con los chavales, de compartir las lecturas juntos, de, de, las, de las revistas prohibidas, un poco de despertar al compromiso, pues lo vivimos juntos, ¿no? En esa, en esa adolescencia, en esa juventud que se truncó. Y cuando yo siempre, durante mucho tiempo, siempre ¿no? le, llegaba al metro y le esperaba. No pensaba que, que ya no estuviera allí, ¿no? Y un chaval que tiene 17 años, que es tu primer contacto con la muerte, pues. Es, no, no te lo haces, te parece irreal. No, no, piensas, no piensas que es, es tan contundente, no. No, ese día no estuvo. Era una manifestación de las muchas que había en aquella época. Y bueno, esa concretamente pedía la iniciativa de todos los presos políticos. Y bueno, eh, yo soy hermano de Arturo y nosotros nos enteramos, pues estábamos en el pueblo, yo estaba en el pueblo con mis padres, nos enteramos por la televisión. O sea, lo vimos en la noticia de, de la televisión. Claro, rápidamente nos vinimos para Madrid y ya estaba en, en la, la comunicación eh, eh, Yo. Era amigo de Arturo Ruiz y eh, yo pertenecía a un grupo político que se llamaba La Joven Guardia Roja, que eran tendencias maoístas, que ahora suena, ahora suena horroroso, pero en aquellos momentos era lo que se llevaba. Y, bueno, el caso es que eh, yo iba con Arturo aquel día, y aquel trágico día, eh, nos levantamos para ir a la manifestación, fuimos juntos en autobús y llegando eh, a la manifestación, pues eh, un policía, un, un gris, que se llamaban aquellos entonces, un tío con, un, con un casco, con una porra en la mano, y dijo, tú por aquí, vosotros dos, íbamos cuatro, vosotros dos por aquí y vosotros dos por allá. Y aquella, aquella fue la última vez que vi a Arturo. Entonces, ¿puede contarme un poco más de los detalles de, de, esto, de, de la manifestación y qué, pasó, y qué pasó con la policía? Y, y... Yo no estuve en la manifestación, en la manifestación fue Fernando. La manifestación fue, pues como, como todas las manifestaciones que hacíamos en aquellos entonces, eran minoritarias, eh, con mucho miedo. Yo estoy hablando, eh, yo tenía 17 años. Y me acuerdo de pasaba un miedo terrible, pasaban unos miedos terribles. Eh, normalmente siempre había alguien cuando llegaba a esa casa que le habían dado porrazos o que había estado en comisaría o que le habían dado con un bote de humo, a mí, yo, a mí me dieron con un bote de humo en el pecho, o tiraban los botes de humo haciendo parábola. Y si no los veías bien, te pegaban en donde te pegaran. De hecho, Mariluz, me parece que fue. ¿Mariluz? Sí, sí. Mariluz murió porque le dieron con un bote de humo en la cabeza. Era un, como tirarte un bote de tomate de, de medio kilo o de tres cuartos desde un décimo. Eso te da y te, te da y te. Si te da en la cabeza, te la te da parte, vamos. Y después eh, había. Siempre en las manifestaciones había que tener cuidado con dos cosas, con la policía y con los fachas, con los... con los escenistas, que aparecían con la policía, estaban en el mismo bando, y aparecían con cadenas, con porras, y... y... Yo no estuve aquel día, pero estoy seguro que cuando aparecieron esos, esos tíos a increpar a, a la manifestación, él no se quedó, y de hecho, Pensándolo, si le han dado dos, que le dieron dos tiros por la espalda, es que no estaba por, estaba por el fondo, es que estaba en primera fila. Y seguramente que no estaba callado. Y seguramente que estaría pasos por delante del, del, del grupo. Vamos, yo estoy. No lo he visto, eh, pero lo he visto en varias, vi en varias ocasiones y, y era así: era un guerrero. Salieron a matar, igual que al día siguiente fueron a un despacho de abogados y mataron a todo el que estaba por allí. Es decir, salieron a matar, con el apoyo de la policía y con las armas de la policía y con la convivencia de, de, de la policía. Entonces, sí. ocurre una semana durísima con los muertos y los abogados de la también, entonces, ¿qué pasó? Luego, con la lucha por la justicia y la busca por los, los asesinos y todo esto. Todo esto. Eh, detuvieron a un, a un individuo, de, de, a un argentino, eh, pero eh, se, se probó que, que le había dado la pistola a, al, al asesino, al, al que mató a mi hermano, y se le condenó por cooperador necesario. El, el, el, el culpable eh, huyó. ...protegido por, por la policía y por la Guardia Civil... Eh, ...anduvo por Argentina... Y, ...y últimamente pues debe estar por, por Madrid. Un escuague que tenían ahí entre todos y al final pues evidentemente... ...imagino que se haría acordado antes de entrar en el juicio... Eh, ...uno escapaba y el otro decía que no había sido, que había dado la pistola y tal. Los servicios secretos del Estado que fueron los que investigaron, dirigieron... El, y incluso realizaron estas muertes, tanto los de los abogados de Atocha como los de mi hermano y algún otro más que no se supo nunca, pues sigue, sigue ahí, la cosa sigue ahí no está, y nos proponemos revisar la, la situación. Eh, la, la, los jueces eh, se resisten porque eh, siguen siendo los mismos eh, jueces que había, obviamente son más jóvenes, pero la extracción social es la misma, opus y alguna otra cosa más, se resisten a revisar la, la, la historia, pero desde luego a nosotros mientras nos quede un, una, un átomo de vida vamos a intentar que, que se revise la historia y que los que planearon, ejecutaron toda aquella actividad delictiva, pues la paz, porque muchos están vivos todavía. Y, y me has dicho que otro no... Pero no tenía ningún partido, pero um, en este momento era parte de un uh, sindicato clandestino, ¿era estudiante o obrero que…? Era estudiante, ¿Qué? Era, ¿Qué? Sí, estaba estudiando y bueno, en aquella época era habitual que, que fueses estudiando y a la vez trabajases, es una cosa que hacíamos en mi familia prácticamente, como hemos hecho todos, y él también, era estudiante, estaba estudiando y trabajaba. ¿Y en, en qué trabajabas pues en la construcción en distintas cosas estaba en una obra era obrero pues además decía mira es, yo soy obrero mira mírame los callos así con ese afecto que tenéis los, los granainos. Que vale. ¡Mírame los callos ¿eh? a mí no me toquéis los huevos porque yo soy estudiante y soy, y soy obrero y, y claro después de ahí te pegaba un mitin y te dejaba te dejaba planchado y dices, tú <risa> era era, muy, era un tío que, que movía, que a mí me movía, a mí, para mí ha sido, fue mi héroe, fue mi héroe. Además, no he conocido a un tío con tanto carisma a lo largo de mi vida. ¿eh?